Eh, 27 de junio de 2015, eh, feliz año nuevo a todos mm, Hacía tiempo, bueno hace ya un mes y pico por ahí puse un par de vídeos nuevos Del curso de, de guitarra rock para falsos principiantes eh, A partir de, de eso he hecho un, un par de recopilaciones que, que he subido Y hoy he decidido que voy a hacer rápidamente una media horita Voy a hacer una, una cosa que he estado practicando eh, lo estuve practicando con, con, con un chaval que está empezando a tocar la guitarra y me di cuenta de que eh, en realidad con muy poquitas notas de la escala pentatónica se puede hacer una se puede hacer saca, sacar bastante melodía, se puede hacer algo bastante musical. Y, y esa es la razón del vídeo que estoy haciendo ahora mismo. ¿vale? Entonces lo que he hecho es, eh, he grabado una, una backing track en, en la menor, vale una backing track de blues en la menor y sobre eso voy a enseñaros como con la posición 1 de la escala pentatónica menor pues se puede sacar mucho, vale, se puede sacar bastante lo que es distinto de los primeros vídeos que empecé a hacer es que en este caso es menor y lo que va a ser distinto también es que os voy a enseñar los acordes para que vosotros hagáis la propia backing track, hasta ahora os he puesto la backing track y eso eh, recuerdo yo cuando yo empezaba a tocar la guitarra pues yo me las grababa, me aprendía un ritmito y yo lo grababa y sobre eso con el radio cassette. ¿no? y sobre eso yo tocaba. Bueno, pues esto es lo que, lo que os pido yo que hagáis vosotros también, vale para practicar. Entonces, os voy a enseñar primero el ritmo, y una vez enseñado el ritmo, eh, os enseño cómo improvisar sobre ese ritmo que habéis grabado. Bueno, pues estos son los acordes que vamos a poner. Vamos a poner primero un La menor. La menor, es como si fuera el, el Mi menor. El Mi menor normalmente lo vamos a poner así, ¿no? Bueno, pues imaginamos que lo ponemos así, y nos vamos hacia, hacia el traste séptimo y hago cejilla en el traste quinto, ¿vale? Este dedito que normalmente en el la mayor estaría aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es levantarlo y lo podemos usar para hacer fuerza sobre la cejilla, ¿vale? Tenemos un mejor agarre de la cejilla. Eh, una variación que podemos hacer también, sin ningún problema, es levantar este dedito de aquí la menor séptima que también vale bueno este sería el primer acorde el segundo acorde que vamos a utilizar es el re menor el re menor que imaginemos que, que ponemos un la menor ¿vale? este es la menor que normalmente se pondrá así bueno pues si yo esto lo traslado exactamente igual al traste quinto o sea quiero decir al traste séptimo aquí pero el quinto que hacemos cejilla tenemos re menor simplemente Levantamos este dedito, el meñique y tenemos Re menor séptima, ¿vale? Y el último acorde que vamos a poner es un Mi. No recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, es un tipo de Mi. Este sería el Mi, no, Mi sexta, ¿vale? Pues este sería, no sé cómo se llama. La verdad, ahora lo, ahora lo miro y os lo comento, ¿vale? Y es un acorde muy típico que lo pone mucho Jimi Hendrix. Y este a mí me recuerda mucho a el... Posiblemente conozcáis el... El si sí séptima puesto aquí arriba. vale, Porque muchas canciones de iglesia se pone. Bueno, pues si este, esta especie de re séptima, perdón, este re séptima, lo trasladamos aquí, directamente, y lo ponemos aquí. Y ahora el mi, en vez de ponerlo aquí, lo vamos a poner aquí. En vez de ponerlo en la, en la cuerda prima, quinto, séptimo traste, lo vamos a poner en la cuerda segunda, octavo traste. Y tengo, esta no suena, ¿vale? Ni esta tampoco. Bueno, esta sí puede sonar. En realidad puede sonar las dos mira, mira por dos, porque eso es mi o sea que entra pero no hace falta, ¿vale? y este es el segundo acorde de manera que el ritmo es un ritmo de blues pero no es un shuffle, sino que es un ritmo de blues un poco más cadencioso, sería... y ahí se repite, ¿vale? Eh, mi recomendación es que practiquéis el ritmo este, lo grabéis y lo grabéis usando el ordenador, el iPad, lo que el teléfono, lo que os dé la gana y lo reproducís en bucle y a partir de ahí os ponéis a, a improvisar sobre ello. O también si tenéis un radio que y lo queréis hacer, pues también ¿por qué no? Como hacíamos los antiguos En esto que estáis escuchando es lo que yo he grabado está aquí en el ordenador Ups, Voy a mover esto así un poquito Uy. Ahí en formato loop, una y otra vez ¿Vale? Y ahora esto es lo que voy a hacer Voy a parar para que se me escuche Lo que voy a hacer es coger la posición 1 De la escala pentatónica La escala pentatónica de la. Que os acordáis que estábamos en el traste quinto Y hacíamos quinto Ocho Quinto Siete Quinto Siete Quinto Siete Quinto, siete, quinto 8, 5, 8 y prácticamente sin salirme, bueno prácticamente no voy a intentar no salirme de la escala estricta, voy a intentar improvisar un solo intentando que suene musical. ¿Cómo hago que suene musical? Pues eh, es cuestión de, de, de tiempos, ¿vale? Es decir, en, en vez de hacer eso es la escala, ¿vale? Pues en vez de hacer eso yo hago... Empieza a sonar, no me he salido de, la, de las notas de la escala, sin embargo, suena ya algo un poquito musical. Bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre. Vamos a darle aquí al play. porque si no, va a resultar un poquito más aburrido de lo, de lo normal ¿vale? bueno explico un poquito los actos todo lo que he hecho eh, porque es improvisado pero sí más o menos eh, alguna, algunos detallitos por ejemplo hemos quedado que la escala es no me salgo de estos trastes que hemos dicho pero siempre puedo hacer como aproximaciones, por ejemplo, si quiero poner esta nota en vez de poner directamente hago arrastro desde desde el traste de arriba o incluso. También lo puedo hacer desde el traste de abajo. vale eh, Y con esto eh, ya, ya suena un poquito más musical que simplemente poner la nota. Otra cosa que he hecho es, eh, eh, digamos, repetir la misma nota. Dándole un poco de, de musicalidad en cuanto al tiempo. Otra cosa que, ha, que he hecho son los típicos trinos qué significa es, es... es un hammer on y pull off Si lo haces rápido, suena como un trino Uy, que se mira en la poa Estos son trinos, bueno, que lo llaman, creo que lo llaman trino ¿vale? Miki, calla Otra cosa que he hecho ha sido... Eh, Miki, te puedes callar un rato otra cosa que he hecho ha sido eh, no seguir la secuencia de cuerdas, sino hacer saltos de cuerda. Es decir, en vez de hacer, en vez de hacer hago... ¿Veis? Eh, es decir, en vez de ir de la quinta, perdón, de la sexta a la quinta, de la quinta a la cuarta, etcétera, pues voy de la, de la sexta a la tercera. Eso es cuestión de practicar. Y, como digo, eh, no he salido estrictamente de la escala pentatónica posición 1. Y os podéis hacer un solo enterito, eh, con relativa gracia, simplemente con, con esa, en, esa, en esa caja. ¿Vale? Bueno, pues espero que os sea útil.